Hola, mi nombre es Leandro. Formo parte de la red La Serranita Libre, dentro de las redes comunitarias. Hace desde el 2000, fines del 2013, 2014, que empezamos a formar parte de esta red y este año es más fuerte para nosotros, donde ya hay unas 15 familias conectadas. Con estos cables de internet salimos a tres vecinos de esta parte. Si bien hay un proveedor de internet. Eh, la topografía de la serranita no nos permitía ver la antena, por lo menos de esta zona. Entonces, si vos no ves la antena no tenés línea de visión directa con la antena, no podés tener conectividad. Entonces, empezamos a buscar otro proveedor, no existían, y una vez, como esas cosas de la vida, charlando con gente, conocimos a, a Nico y Jessy de la red de Quintana Libre. Nos explicaron cómo era el proyecto, nos juntamos allá, eh, un poco al principio escéptico, no te voy a mentir, eh, creo que como que no iba a funcionar esto de ir de casa en casa, algo comunitario, eh, donde el fin económico no, no estaba a la vista, era algo que no al principio era como difícil de creerlo. Eh, por eso costó un poquito empezar en la red, eh, hablar con la gente aquí en la ah, ¿Es eso, Por cable. Sí, por cable. Este, ay, esta parte está cableada, es que baja el cable de cada, cada casa. Porque lo empecé a enganchar yo desde mi hmm. celular. Después veniste casi casa y te comento bien cómo es. Dale. Porque yo le dije a ellos que te avisen, yo le dije a tu vecino no, no, porque chalame. el día que lo instalamos no estaban ustedes. Ah, mira, eh, hablamos, con buena aquello, buena. hablamos con aquello, hablamos con aquello allá la instalamos. Eso, lo instalamos. El mayor conflicto de los vecinos es entender, eh, abrir la mente en, en cuanto a, a lo que es red libre. Sacarte un poco de la, de la faja de lo que es ver la parte económica que ahí está ganando plata, sino que realmente es algo que se hace comunidad en comunidad. Acá, por lo menos, costó mucho abrir la cabeza a varios vecinos. Sobre todo cuando la red está andando perfecto, cae un rayo, ese aparato se quemó en un aparato. Y a lo mejor porque se quemó ese aparato hay cuatro o cinco familias que se quedaron sin internet, porque otra familia depende de ese aparato. Entonces ahí tiene que nacer de uno el compañerismo, el, el vecinarismo, de ir y ayudarlo a ese vecino. Es como todo, primero explota y bueno, van la gente con escépticos que no, que no, y bueno, se va, se va sentando, se va sentando y bueno, eh, esto, yo creo que esto cuesta un tiempo. Ahí, para agarrarlo bien. Bueno, hasta ahí, ahí agarré bien. Bueno, el mayor desafío era tener un ancho de banda aceptable como para que funcionara y pudiéramos convencer a, a todos de que la red iba a funcionar. Eh, el mayor desafío fue unir Córdoba con La Serranita, en línea de visión, nosotros estamos muy altos, pero no vemos Córdoba entonces tuvimos que subir mucho más arriba, a otra localidad más cercana acá, que es Villa Sudamérica y una montaña, donde hay que estar a 1100 metros de altura, ahí tiene visión de Córdoba entonces el mayor desafío fue contactar a la gente de esa montaña eh, instalar todos los aparatos allá, para que de Córdoba vaya hasta allá, y de allá baje a La Serranita o sea, fue terrible desafío, te digo que fue un éxito, realmente muy bueno andando y de ese mismo lugar tenemos línea de visión con bueno Quintana, Anisacate y de ahí se logró formar también un cruce, que eso fue asombroso, hasta la Pampa de Charla y de la Pampa de Charla atravesándola eh, llegamos hasta Nono, se, se conectó la, una red libre, eh, Nono Libre, eso es una locura. No